Miren, un una aporte que hace un amable televidente uh -huh. Dice, en vez de decir persona discapacitada Es para persona con discapacidad uh -huh. Debido a que este término fue cambiado en el año 2006 por la ONU okay. A solicitud de la Comisión de Derechos Humanos Y de la Comisión de Desarrollo Social de los fines de promover y proteger Los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad Con discapacidad Si dice discapacitado es porque no pueden hacer nada Pero con discapacidad es porque pueden hacer Válido. Bien, miren. Válido, válido el aporte. De esa persona. Ayer presentamos a todos ustedes Con esta invitación. Vamos a ver si la tomamos de nuevo. Presentamos esta invitación. Es una invitación que es? hace la Oficina Senatorial y, y, la, y el Ministerio de Cultura de, bueno, aquí de de tu acá, ¿no? acá en San Francisco de Macorís. A un reconocimiento que se le va a hacer a mujeres destacadas de la provincia Duarte. Y precisamente el director provincial de Cultura está con nosotros acá, Excelente. Miguel Gueguelo Paulino, con quien vamos a conversar con relación a esto. Pero antes, miren qué cosa más, más hermosa, qué detalle eh, trae al programa el director provincial de Cultura. Es una es un, un llavero, ¿verdad? Eh, eh, muy, muy elegante, con la imagen. Esta imagen que ustedes ven acá es la imagen que se va a entregar eh, a las homenajeadas. Pero y, bueno, que sea lo que lo diga. Buenos y días. Es la autoría de, de, de, Lenín, un, de Lenín Paulino. Un escultor y un artista. Un artista. Definitivamente. Buenos días, lo ¿cómo andas? Sí, buen día, bendiciones. Eh, saludo a ustedes. Saludos. Gracias por la invitación. Este, estamos acá para compartir ustedes en lo que es el proyecto Ellas, Mujeres que dejan ellas. Bien, cómo no. ¿En qué consiste esto? Explícanos. Mira, el reconocimiento de ellas es el resultado de la unión de varios eh, municipios de nuestra ciudad, lo cual es con el interés de destacar, de mantener y que las actuales y venideras generaciones tengan conciencia del papel y la importancia que han juzgado las mujeres, sin importar bandera política, clase social, en el desarrollo de nuestra comunidad y de todo el país. Bien. Mira, Geguel, la verdad que ha hecho un trabajo, por lo que veo, hay una línea, de, de una organización, primero en la invitación y en el souvenir, refleja que ha sido un trabajo de tiempo. Sí, de tiempo y, y constante de un equipo eh, de un equipo eh, de ciudadanos, vuelvo a reitero, de esta ciudad, quienes se integraron en el proyecto, pero con las, como decía anteriormente, es necesario que nosotros como ciudad empecemos a importantizar a lo que podría ser una marca. Para nadie es un secreto que en días pasados, en semanas pasadas, nosotros fuimos centro de atención por hechos trágicos sí. y delictivos que pasaban en la ciudad. Sí. De, que es normal que pasen todos los sitios, pero no sé por qué el interés de resaltar de una ciudad que su imagen de sus hombres y mujeres valiosos no sé, sí. ha sido maltratada durante mucho tiempo y se continúa en esto. Eh, adem eh, además de hacer el evento, nosotros vamos a tener una cobertura nacional, además de la local, que se entere el país y que todo el mundo sepa que San Francisco de Macorís no es solamente lo que se lo, lo que sale a relucir que aquí hay muchísimos hombres y mujeres se han esforzado y se han mantenido aquí a base de sacrificios y yo creo que eso hay que hacerlo, que hay que hacerlo valer. Entonces, en el medio de un espectáculo muy emotivo, con la participación de parte del ballet clásico, la Escuela de Ballet danzante Diomari Diomar y la Mala, nosotros vamos a hacer un evento emotivo, tanto para el que esté presente como al que esté en su casa presenciando el evento. Y creo que todas las personas que se van a reconocer tienen mérito suficiente para estar ahí, eh, tiene un homenaje póstumo en honor a doña Ibelice Pras de Pérez y doña Milagros Ortega dos mujeres, dos íconos, que en su respectivo momento, y en el tiempo que le tocó vivir, sí. jugaron un papel preponderante, en su ambiente, cada una en su área claro. pero en un momento en que la mujer no estaba tan integrada como se está pretendiendo hacer, y creo que eso es es encomiable. Entonces esto, que, esto ¿qué? Se va ¿Qué? a re realizar el, el mañana a las 10.30 de la mañana en el teatro de la Universidad Católica Nordestal. Una pregunta, ¿qué significado tiene la figura? Tiene sí, a Tiene una con, tiene una connotación uh -huh. sin tener en cuenta fenotipo de mujeres. Okay. Una mujer caribeña. Exacto. Vamos a verla, vamos a verla, muchachos. Pongan la parte, fíjense o la, la parte la, donde la parte sale donde figura, la figura, por favor. La imagen, sí, ¿no? sí y, y, y eh, hay una definición en el, en, en, en el mismo video, o sea, tomando eh, como elemento la competitividad, competitividad con, perdón, que la mujer se enfrenta día a día con elementos que resaltan la fuerza de la naturaleza, como la podemos ver en el turbante, que le irradia luz a la humanidad, que es eh, el sol, las estrellas, la luna, elementos astrales <risa> que verdaderamente refuerzan una identidad de una mujer con coraje, de una mujer verdaderamente decidida. Miguel, ¿cuál es el criterio entonces utilizado para la selección de estas mujeres? Mira, en el, grupo, sí, en el grupo hay un sinnúmero de personas de diferentes instituciones. No, no obviamente eh, eh, recomendados por las instituciones, pero que trabajan en diferentes instituciones y cada quien uh -huh. aportó diferentes personas. Uh -huh. Y el resultado creo que es un comienzo. Hay un sinnúmero de mujeres que merecen, pero el factor de que eh, factor hasta el mismo tiempo para tú hacer una producción de televisión, hasta, hasta el mismo factor económico viene a influenciar en que en que tú puedas recon, re, reconocer a todas las mujeres que uno quiera. Pero sí te puedo mencionar algunos nombres, sí, okay, verdad, pero verdad, el que verdad. no quería, pero sí. no quiero pecar de dejar alguna, este, tenemos a Lourdes Sánchez, la mamá de amigos. Fra, eh, ¿Por eh, qué se Francia. reconoce a Lourdes Sánchez? Vamos a ver. Yo quería, yo quería, no, yo. tú, tú sabes que yo soy, no, no, no, no, no, no, no, podemos decir algo, pero yo quería decir porque tenemos que obligar a la persona que estudia, es muy buena esta pregunta, que investigue de lo nuestro, que vea por qué, pero Lourdes Sánchez fue la primera locutora franco macorizana, en la producción yo gocé mucho porque este, hay unos datos de doña Lourdes que ni yo mismo la, lo conocía, y eh, eh, eh, el carnet de cuando la era de Trujillo, ¿sí? Eh, aparece, o sea, en, en términos de comunicación, de locutor, de locutor, sí. De locutor. <risa> sí, en la producción que estuvimos haciendo para, para la, el sostén de eh, visual y, y, y creo que eso es un mérito nuestra primera comunicadora ya es con, y ya con bastante también? de televisión con bastante años se mantuvo uh -huh. vigente, es un mérito, y vuelvo y reitero, pero, pero en el también, tiempo, pero, con perdón. Pero también del 14 de junio. Y también Exacto. del 14 de junio, su, su, que su todo su el su mundo... Su parte es, política, pero que tengo que, que decir. decirlo. Porque el Archivo Nacional de la Nación le hizo el reportaje porque a ella y Papi Estrada eran los responsables de esas voces clandestinas del 14 de junio. Sí, no pero, para lo Y un dato muy importante... En ese entonces, para nadie es un secreto, la mujer estaba no rezagada al hogar. Claro. A limpiar, a parir y a cocinar. Entonces, Yéndonos a un extremo, yéndonos con perdón, eh, a otro extremo, vamos a reconocer a Melissa Ferreira. Tú dirás, ¿quién es Melisa Ferreira? No, no, no. eh, Melisa Ferreira es la directora del ballet Danzanter. Yo como director... Ah, oh, Melisa. Sí, sí Melisa. O sea, para su edad. Yo te puedo decir, decir? como director provincial, y culturólogo y gestor de mucho tiempo, sabemos que es una escuela privada, uh -huh. pero yo le envío tantos y tantas muchachas con actitudes y siempre ha estado abierta a recibirlo completamente gratis. Y no tanto eso, ella como artista, como valerina, ha sido una de las mejores formación, no solamente aquí. Y es gusto que los jóvenes, bueno, ella pudo, sí, yo sí, puedo. Hizo. O sea que no solamente a nosotros los viejitos que tienen que reconocer. o sea Hay, hay, hay, hay que hablar claro y entonces que sean ejemplos a seguir. No es un reconocimiento de reliquias. No, no, que... no, no, no, no, no, <risa> no, no, no, no y, y una reliquia que tenemos que preservarla. Sí. Y entonces dentro de ese contexto, eso es lo que nosotros tenemos que exportar. Bueno, yo diría que, eh, felicito la, la iniciativa, porque se requieren en estos tiempos referentes. Definitivamente. Se requieren referentes que sean los que motiven a las nuevas generaciones a, a, a seguir. Recuérdense lo que apareció en el periódico, un caco rubio con una pistola en la mano. Eso no debe ser el referente, señores, bueno. para, eh, para el artista. Mira, yo te Miguel. puedo decir, yo te puedo decir, este, eh, tengo muchos amigos en el exterior y en esos días pasados, que pasaron tantas cosas, me llamaron algunos que como yo estaba, porque decía que esta ciudad estaba en una ciudad de sitio. Sí. Entonces, tenemos junto con ustedes los comunicadores, los empresarios, los funcionarios, los políticos, tratar de aunudar espacio, espac espac espac espac porque esto no va a ser una tarea de uno solo. Mira, mira, yo te voy a decir algo, cuando supe que tú estabas en cultura, me dio mucho gusto porque yo sé que tú eres un artista medular, o sea, tu condición artística lo, la lleva en los tuétanos, eso Gracias. yo lo sé. Y sabía que con Geguelo al Frente de Cultura aquí se iban a producir cosas interesantes. Y esto para mí es para muestra un botón, como dice el refrán. Sí. Pero quiero preguntarte, ¿tú pretendes mantener esto como, como un premio anual? Señor ese es Francis, que se está muy emocionado, y sí, está callo. tumbando cosas. Ahorita se tira él al suelo. <risa> eh, ¿tú piensas institucionalizar este premio que cada año se haga... ¿Un evento igual o es simplemente un evento del momento, digamos, de temporada? No, definitivamente no, Geguelo. Por eso hay un equipo. Ok, perfecto. Hay un equipo que puede darle continuidad y agregar a todas perso toda esas personas. Nosotros podemos ser algo marca ciudad. Exacto. Entonces, ¿y qué más con un ser humano, con una madre, con una amiga, con una maestra llamada mujer? Que yo creo que... ...que merece todo el respeto y la admiración. Yo quería hacer una salvedad con relación... ...si tú ves que la cajita donde está el souvenir... Uh -huh. ...tiene el porqué de su cintita uh -huh. negra... Yeah. ...es un mensaje de las voces y ale. las mujeres... ...las ale, voces ale que han sido calladas de cada mujer maltratada... ...está en la tapa de la cajita donde la vino el souvenir. ¿Por qué dice Casa senatorial y no Ministerio de Cultura?... Eh, sustenta, sustenta la Casa Senatorial también por el interés que tiene nuestro senador en promover valores y bueno. que verdaderamente es uno de los principales sustentores de este evento. Entonces, la cintita negra, la cintita invitación. ¿Es lo que significa? La cinta negra. El, las mujeres caídas. O es la que han, un llamado, es un reconocimiento la a las mujeres que sus voces fueron calladas. Ok, perfecto. A las maltratadas. Magnífico. A la que se le han legado las oportunidades en una sociedad excluyente como esta. Vamos además a ver, inquisidora, eh, adelante. Además inquisidor. de la Casa Senatorial, claro. ¿En qué otras instituciones eh, públicas? El Instituto de Formación Técnica Infotec, <risa> con el licenciado Rafael Santos. ¿Y cultura Y cultura también, cultura. claro que cultura, sí. Cultura, claro, el, el, el ministerio. Invitado, oh, pero el claro, el hecho. Eh, que que pero ahí, que quede claro, eh, eh, Gracias, la actividad. <risa> no, sí, esto no es fácil, señores. Sí, este, sí, televidente. Sí, sí, pero sí estoy es muy ameno, pero tengo, que tengo, tengo regido, en función. Oye, me, ya, ya, te tengo tengo para decirte. Te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero ahorita hablamos allá afuera. <risa> mira. El esfuerzo, el esfuerzo. No, porque la gente cree, yo a veces. Esto me lo he gozado, porque la gente que quiere cambiar Tú tienes que dejarme de decir. Menos coño, porque no, no, tú eres... No, no, Oye, no, no, no, no, que no. entiendan. Claro. Por ejemplo, nosotros nos terminamos a las 3 de la mañana elaborando la escenografía para el evento. Ya a las cinco y media a mí me estaban llamando. Me van a excusar, pero dije, coño, ¿quién diablo me está llamando a esta hora? Y era ya para tirarnos a seguir la continuidad del trabajo. Pero quiero hacer hincapié que independientemente del director provincial de cultura, es el ser humano que ha decidido mantenerse en esta ciudad. Sí. Es el ser humano que ha decidido fajarse y pelear por la verdad, que yo creo que es una verdad de muchos, ah, claro. y que esta ciudad... Necesita cambios. Yo no te estoy hablando de cambios políticos nosotros en nuestra actitud. Cambio eso que decía Franci de la Francis, basura, ¿por qué? Si no la recoge. Yo no estoy defendiendo ninguna no, gestión no, política, claro de pero recogerla. desde el punto de vista de formación de un ciudadano, ¿cómo es que yo si tú tiras cuatro fundas, yo voy a tirar ocho? Yo no, no propago una funda de basura. Y veo que hay un vertedero improvisado por algunos ciudadanos irresponsables. Yo no voy y la llevo allá para no tenerla en mi casa, para presentar la cara de que soy el más limpio de la ciudad. Bueno, entonces yo quiero también compartir con la ciudadanía va, no, no quieren nada adelante el, que independientemente de yo sea director provincial o no de cultura, nosotros debemos de pensar en la generación claro. que llega. Yo una vez, yo tuve una. Eh, eh, eh, hago este, esta anécdota porque se dieron mucho de mí. En una exposición que cada uno tuve, eh, hicimos en el ministerio, yo decía que a lo que yo veo va a haber una generación que va a haber la que soltarla en banda. Soltarla en banda o hacer decir, algo y trabajar un, con libro, esa que viene. Hay un libro porque definitivamente, genera generación perdida. Eso es lo que planteaba Platón. Decía definitivamente. Que, que con, la, con una sociedad nueva desde, desde la. Nueva pero hay misma. que estar claro: es una cuestión de oportunidades. Y de tú facilitar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, Solamente es. se necesita ahondar esfuerzo. Así es. ¿Qué y qué qué para es? eso nosotros estamos. Muy ¿Qué bien. Qué Esta actividad... la, la calidad de la, de, de la actividad está garantizada. Sí. Como sí, qué qué es. exacto ahí. Esta actividad es abierta al público. Puede participar todo el que quiera. O es por invitación. Mira. Eh, eh, eh, tenemos el tema de la pandemia. sí claro Y hay una serie de normas y reglas. Sí. Que tenemos que respetar. Pautada por nuestras autoridades. Perfecto. Este, es con invitación semipresencial, pero se va a transmitir por Telenor, se va a transmitir por el Canal 4, y va a tener una cobertura con todos los medios de comunicación de nuestra ciudad. Magnífico. O sea que todo el mundo va a poder presenciar cada momento emotivo que se va a vivir en ese momento. Magnífico, magnífico. Perfecto. Así es que hay que estar pendientes, señores, mañana, mañana a partir de las 10, 10 de la 30. mañana, 10.30 de la mañana, en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana, UDNE. Estaremos presentando este evento, ellas, un homenaje a mujeres que dejan huellas, reconocimiento a mujeres destacadas en distintos ámbitos de la provincia de Duarte y el resto del país, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, con un homenaje póstumo a doña Ibelice Pras de Pérez y a doña Milagros Ortega, una hormiguita que trabajó muchísimo. Callada, tranquila. Y más que el trabajo, el cariño que ella profesaba a todo el que se le acercaba. Una sí, mamá sí, milagro, sí, le decíamos. Sí, sí, sí, <ríe> le decíamos todo. Que afán. Bueno, algo más afán, al final, lo que, que quieras aportar, que quiera decir, algún mensaje que quiera dejar. En no, un, en un eh, país, en un pueblo que necesita mucho de cultura. Definitivamente, es eh, agradecerle a ustedes su amabilidad y. ¿Cómo? El arte y la cultura en San Francisco. Y en la ya están cambiando, mira. Importante, que, que lo... déjame preguntarle a él ¿cuál, es el ¿Cómo, él. ¿Cuál es la pregunta? Va a cambiar el arte, la cultura de San Francisco y la provincia a, a propósito. Tú de quieres una respuesta real, pero que tú no te salte. Porque yo estaba asustado contigo, no, ahorita. Ahí no, pensé. No, no, no oye, dilo que tú quieres? Te iba a dar una pastillita de una no, que yo me tome. Eh, ya yo me la tomé y por eso estoy tranquilo. Mira, el cambio y esa respuesta no te la puedo dar yo. Te la tiene que responder usted mismo cada uno de cada ciudadano porque vuelvo y reitero esta no es una tarea de guerrero ni de determinado gobierno es una tarea en conjunto Eso es pero si sí te puedo decir Ustedes te voy te voy te también, voy a decir ¿verdad? algo te voy a dar una información ya dentro nosotros estos primeros meses lo hemos pasado haciendo levantamientos en los distritos municipales en los municipios a ver qué encontrábamos ¿Y qué encontraron lo mismo con tu contrato <risa> Es decir, pero estamos en la disposición De formar Ay, gestores De hacer gestores Y que Dios nos acompañe en esta así tarea es. Porque lo mejor de todo es que estoy haciendo lo que me gusta Y haciéndolo por mi ciudad que tanto quiero Así es, Muy así bien. es Bueno señores, yo lo único que les voy a pedir Al final ya, al final de la entrevista Que, que, que no, no quiero perderme La pelele <risa> <risa> Que le, le toca a Yerjan Ahorita, fuera de cámara Vámonos a la pausa. Gracias, Eguelo Gracias. Paulino, por haber estado con nosotros. Interesante este evento. No se lo pierda mañana, 10.30.